a mandar a investigar pero quiero saber un poco de la China porque la China. yo me me, me Ay, este tema porque no me que quería no, ir pero quiero que me cuente de la favor. China te voy a contar la pelea final donde empieza esta separación a sí. ver. todo tiene que ver con el recital de Roger King en el Movistar Arena 24 sí. de marzo lo quiero decir y no es contra Roger le fue horrible no vendió sí. ninguna no. entrada. ¿Contra quién es, entonces? Bueno, sí, no, no, a ver, a ver no. chicos, no, por favor. No, no, su música, pero una cosa es que ¿No, la ¿no, gente vendió? No, te elija, no vendió nada. Vendió menos de 2.000 musical. entradas. no, en no en esa información bueno, de los musicales? ¿Menos de 2.000 entradas? Vendió ¿sí? menos de 2.000 entradas en un, el, en un estadio de 10.000, como es el Movistar Arena. ¿Qué es lo que pasa? Mil. Ese día la China tenía que cantar. Tenían todo listo para que la China cante. Una, una pasarela, pasarela como ya habían mismo. contado, y demás. La China llega al ensayo. Sí. Llega el ensayo a eso de las 6 de la tarde. Oli. Oli, totalmente. Así, eh! En un momento hubo una situación hola, que no gustó mucho con respecto al sonido, que empezaron a marcar esto y demás. Sí. Cosas que pasan técnicas. ¿Qué pasa? El pasa? No... no me escucho, no me escucho. Hola, ¿Cómo hola, hola, hola. no soy <risa> yo. <risa> en En un momento, señor, ella se enoja. ¿Quién se quedó con Fantino esta pareja? Quiero saber. Fantino sí, se la queda la casa. china, la china, su Dios, amigo, la china. Ella se enoja. Sí. Y le empieza a recriminar los mensajes que le llegaban a Rusher de diferentes chicas. Ah. Se empieza a hacer una escena de celos, donde el ensayo se fue a un costado. Todos los que estaban ahí presentes, como se empezaron a poner muy nerviosos, empiezan a sacar a la gente que está ahí arriba del escenario, empiezan a correr a la gente. Sí. Y ¡Guarden y los celulares! Dice, ¡Me tenés podrida! No que ¡Te vi! ¡Te vi! No, y ella está... le dice... Si vos seguís así, yo esta noche no canto. ¡No! Bueno, no cante, no cante, por favor. Bueno, okay? él se puso muy, muy nervioso, era su noche, porque cantaba a las ocho y media no de la noche, se estaba por empezar todo, se pone muy nervioso. Pero no me hagas Exacto. eso! ¡Te compré sí. un auto! ¿Qué más querés? Sí. Me imagino que le he dicho eso. Esa Exacto. se va del Movistar Arena no. y cumplió la promesa. No, no cantó. No canto. Cuando no llega al Dolor. recital porque están los niños están los hijos de la china y todo y no canta gatito, ojo de gatito sí. de verdad esto se vuelve muy conflictivo para él sí. que la trata de poco leal la trata de poco compañera sí. le dice vos no me podés hacer esto es una sí, traición poco profesional encima que no vendo encima que no encima eso no un lo ticket, diga claro. pero bueno porque a veces tiene que ver con la fecha claro, el fin de mes sí. qué sé yo no Hace es que día un apoyo emocional le... no, una y dicen parque. que también otro reclamo que me dijeron que se escuchó fue que no lo no lo ayudó mucho a promocionar su Movistar Arena, la China. Bueno, como pero... No lo, subió no le, una historia. No le clara, no me subís sí. una historia. Claro, claro, claro. Igual esto sigue, no, eh? sí. porque, porque él piensa que el fin de semana se va a arreglar todo, ella dijo, bueno, no cante, fueron mis hijos, estuve ahí, te apoyé. El fin de semana él no le habló el todo el fin de semana a la China, y sí. como que estaba muy enojado, y a partir de ahí él como que empezó a darse cuenta que o no solta. era la relación que quería, porque sintió una falta de, de amor o de compromiso por no apoyarlo y no ayudarlo <risa> es que, a ver una, hacer un recital en el Movistar Arena es algo súper importante para cualquier artista sí. que vos tengas una discusión con tu pareja innecesaria previa pre ¿No? no, es como horrible eh, mira, te acá sí, sí. me dicen regalaron 5000 entradas no, por, Ay, por favor, bueno, no digas eh, bueno, la gente bueno, pero no fue. Son, son datos no que tienen ido. que ver con la pelea. Yo también Pero porque que me da cosa ahora todo, encima que todo Lo que pasa también, el 24 de marzo decís vos, es fin de mes, es complicado. Claro. Se Llegaron las entradas. el día de la memoria. Y el, también, no. también, el día de la memoria, bueno, un día. Claro. que ¿sabes? Sí, no un Movistar no. Bueno, es lo que a le pasó. La, no le busquemos, tan te Pero bueno, sí, a veces... No, no. Yo verá. Pero, pero más pero que es, eso, que él ha... sintió que era una traición de parte no de habla ella. también que Pero vos imagínate, no... no ve, digo, según lo que vos estás diciendo, sí. no vende en entrada y encima... Sin, amor y sin, mollo, gente, claro, sin vos, amor y sin agente. Sin amor y sin agente. Sí, aparte se bajó a la tarde. Sí, sí, se bajó sí. en el ensayo, no es que se bajó cuatro días antes y podíamos buscar una... Pero ahí le ella le recriminaba a él, no era ella. Ella le recriminaba a él los mensajes que le llegaban de mujeres... Porque habría trascendido otra cosa. A mí lo que me cuentan es que, claro. y una persona que estaba en el lugar, sí. que estaba en la pelea, que vio todo, sí. de casualidad, porque ayer me, me encontré esta persona y me contaba que ella le recriminaba a él los mensajes que le llegaban a él y él como que decía, bueno, no te enojes, yo no respondo. Y ella había visto alguna respuesta, algún sí. corazoncito, algún sí. emoticón, mm -hmm. algún jueguito. Le, lo que pasa es que eso mm. que vos contás del Movistar Arena fue la gota que rebasó el vaso ¿por qué? porque el entorno y todos lo que, los que trabajan con, con Rusher sí. ya le venían diciendo que lo veían distraído que lo veían en otra que lo veían no muy pero un ¿Te like es separar, like para separarse un like es para separarse no, claro no. que no un no? like es para se separarse una bombita tampoco no, una, una bombita ¿qué pero es una bombita? una bombita bombita que explotan bombita fuego porque el huevito quiere decir sexo el bollito cuando mandás fuego al otro lado quiere decir que tener sexo con otra persona ¿Por qué quiere no, decir fuego o no fuego? Te ¿Por qué a querer decir que el fuego o el... fuego? El fuego no significa. Oye, yo le pongo fuego, chico. El... O sea, es la carga de para... ¿Eh? ¿Eh? claro, por eso. Pues a mí nunca le pones fuego. Pero después de eso, una declaración de hecho, de como que estaban recontra. Y lo de ella no decían que... Porque, porque ella, ella, quería, volver. ella, que que se... no, ella quería volver. Ella pensaba que era un enojo momentáneo y que se a el... ¡Tiempo! Se nos termina el programa, Mañana me lo dice. Mañana vamos a decirle.